¿Sabéis? Eh, voy a hacer claro contigo, Michael Chiva, ¿cuántas cuentas te hace falta para decirme que no eres un acosador sin decirme que no eres un acosador? Una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cuántas cuentas? Raiden, tu último comentario contra mi persona dice todo de ti. Y la clase de miserable con la que no quiero juntarme. Ayer Teco salió con la bandera blanca. Raiden también. Mmm, he visto que han chapado su cuenta, la han suspendido. Y más que van a caer. Porque vuestra manera de defenderos es atacar, es docear, es talquear, decirle a la gente: no sigas al vengador tóxico, no sigas tóxico en channel, no es una mierda, va, buh, bu, uuuh. Junto con vuestros amiguitos, o no amiguitos, pero que. Eh, como, como el Fonis, eh, el Ameojales de del saceriano saceriano de los de los dolores que lame el ojete los dos huevetes y consigue pues unos cuatro mil cinco mil suscriptores no sé una limosnilla le dio la suficiente como para poder tener 900 likes automáticos que van bien pasa en el vídeo 25 minutos pum like ya está ni les interesas, Fonis. ni les interesas. ¿Ves por qué ese tipo de público, uno, un creador, nunca debería de apostar por ese tipo de público? No es tan por ti. Igual que había 371 suscriptores en este canal y gracias a esta gentuza hará 366, hay... Menos hipócritas, desde luego, y a lo mejor mañana hay menos hipócritas todavía a los que hay que mandarlos al guano. No, encima todo, tienen hasta la poca vergüenza de decírtelo en la cara y bloquearte para que no les puedas responder. Una cobardía como la que hiciste tú, Michael Chiva. Michael Chiva, este fue tu último comentario, tu último privado que me lo mandaste tú me hablaste por privado me dijiste lo que estamos viendo me dijiste oye lo siento gracias tío por todo lo que has hecho por mí por mi canal y por los, por mis temas tal muy bien te llamado gente pero tengo miedo a una niña de veintitantos años de méxico get Tropic hizo exactamente lo mismo pero fue más escueto dijo ¿Tú qué sigues a Natalia? Pues entonces te tengo que bloquear. Y así uno y otro y otro y otro. El único que quedaban eran Arcade Rider, que por cierto comenzó la guerra contra Natalia. Ahí lo dejo. Acuérdese, señor Arcade Rider, de cómo insultó usted a una mujer que hasta ese momento no estaba en contra de ustedes. Fuisteis como mandriles contra ella, lo tengo todo guardado. Cogiste e hiciste zoom a sus pies, te reíste de ella. Me llamó la atención en ese momento, porque en ese momento yo estaba en contra, evidentemente, de Natalia. Y no veía más que vuestra parte, lo que ustedes decíais, pero eso me llamó la atención y lo he estado pensando estos días en vuestra manera de cada vez que alguien dice soy mujer hola eh, y se presenta enseña porque una mujer al fin y al cabo eh, quiere que se le vea como también a los hombres eh, cuando veis que es una mujer guapa vais ahí a, a puerta gallola Vais ahí, ahí eh, que no os importa nada. En fin, bueno, vamos a dejar esto por a, porque tengo que grabar un vídeo de Stay of the Kai, tengo que hacer eh, vídeos para la gente que realmente le interesan los videojuegos, no como ustedes, que cada vez que os veo siempre os veo interesados por los chismes, por los cosas que a mí no me interesan. Eh, si queda todavía algún rezagado de estos amiguetes, amiguis, de estos acosadores, que se larguen. Pero antes de que se larguen, que vean este, este par de documentos que yo os ofrezco, ya iréis ustedes calibrando. Pero sobre todo, como consejo, si me lo permitís ya que mis palabras no van a surtir efecto sobre muchos de ustedes y vais a pensar, este tío es un loco no tiene la razón tiempo al tiempo <risa> o sea, tiempo al tiempo ustedes decir que no he escuchado a muchos a lo largo de mi vida volver y decir, tenías razón nada más que digo eso no se suspenden cuentas si no hay acoso, si no hay insultos, si no hay agresiones verbales. Tanto como llamar puta a una mujer, tanto como llamar eh, bueno, bestialidades que se han dicho contra ella, contra mí y contra cualquier persona que estuviera mínimamente a favor, eh, por ahí están diciendo que si un a ver si abre los ojos, y sí, para que os metáis todos en la secta de los maikelianos, como si no tuviéramos ya bastante con la secta de los Acerianos y los tontos venecianos de la vida. No, no, hijo, no. No, hijo, no, como decía Martínez Zoria. No, hija, no. Hasta la próxima, amigos. Entramos en Estellos de calle esto lo dejo ya público, el que se pique, ajos come nada más que digo eso y por eso no hago el vídeo ni largo ni nada, simplemente tenía que decir lo que tenía que decir y ya está ahora, que alguien quiere continuar la guerra suerte suerte